Atención, tropas, las bases de datos rebeldes de Yavin 4 contienen datos cruciales. Lord Vader los quiere de inmediato. Muchos rebeldes huyeron tras destruir la Estrella de la Muerte, pero un grupo de fuerzas especiales sigue allí eliminando a chicos. Tendremos que capturar la base antes de que acaben. Atacad primero sus emplazamientos de turbolaser. Contáis con explosivos. Turboláser manipulado. Cargas activándose. Turboláser este preparado. Cargas del patio desactivadas. Repito, cargas desactivadas. Cargas preparadas en el patio. ¡Oh, oh, oh, oh! Aliado de élite. Camino es nuestra oportunidad, demolición realizada con éxito turboláser del patio destruido. Tenemos un aliado con nosotros. Su identidad es secreta. Mantened a los rebeldes lejos del fúrboláser oeste. Pronto será historia. Fúrboláseres este destruidos. Apuntad a las puertas rebeldes y preparaos para avanzar. Las defensas exteriores han caído, pero aún queda mucho.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 Para un rato. Ah. Bloqueando control del turbo láser. el dominio del centro de mano. Seguid presionando. el campamento rebelde nos informan de que Luke Skywalker se ha unido a la batalla El armamento rebelde está casi asegurado. Se ha visto a Lando Calrissian. Con el ataque. <tose> ¡Ya nada va!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 de rebelde no identificado. Cuenta atrás. Sobrecargando estación de control oeste. Espero que vaya rápido. Sobrecarga de la estación oeste fallida. ¡Allá vamos! Iniciando sobrecarga de la estación este. Con Lord Vader aquí, la victoria está asegurada. Sobrecarga interrumpida. Problemas en el control de la puerta oeste. Te, te ¡Comandante cobro. enemigo en tierra! La estación de control oeste ha sido reprogramada. Todos los escuadrones al objetivo este. Tenemos el control de la puerta. Las caza a los rebeldes y después marchad hacia la estructura principal. gracias ¡Rápido!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 ¡Bombas listas! En la sala de reuniones, extrayendo datos. Los técnicos se encargarán de la descarga. Mantened alejados a los rebeldes. uniones. Lo estamos esperando. Vale, cao. Para dar apoyo. Estoy en el centro de mando, accediendo a las bases de datos. Sí.